Buenas noches, bueno, en este video quiero hablar un poco de, del tema de diseño de baños. Eh, es un tema que venía trabajando y, y que es muy recurrente porque, digamos, tiene, tiene, o sea, tiene bastante tiene tema para, para trabajar porque, pues, digamos, aquí en los diseños, la orientación y la organización del baño. Eh, Pueden ser pues cuadrados o rectangulares Hay bastantes diseños que en internet se consiguen pues digamos opciones y, y configuraciones ¿no? Pues no los he hecho todos porque pues son bastantes Pero lo que sí he hecho es trabajar un poco Porque pues esto lo estamos trabajando aquí en Revit ¿no? Entonces tenemos este tipo de baño que es una de... Plus eh, De De una página eh, Que se llama que está, está aquí, Sweet Mason, sí Sweet Mason. Y aquí está El, el, el Sanitario si sí, lo, lo trabajé pues en modelado Y lo trabajé en AutoCAD eh, Pero pues eh, ya aquí en Revit pues, Necesitamos eso en familias Así como esta eh, que tenemos acá aquí tenemos porque necesitamos necesitamos familias así como esta que tengan todas las instalaciones bueno aunque ahí no las veo pero vamos a revisarla si no si no las tiene pues hay que generárselas si parece que no las tiene preciso entonces pero pues el modelo si sí está bien trabajado este no las tiene no tiene las, las salidas tendría uno que generarlas porque pues si queremos hacer así tipo de instalación como esta que es la ideal no o sea digamos se puede trabajar así digamos la forma de diseño como lo tengo acá y por eso quería pues mostrar este tipo de de diseño no que están esto se puede corregir bastante este tipo de, de anotaciones pero pero digamos a nivel eh, arquitectónico y eso pues sirve mucho tener este tipo de información y y de pronto pues la puedo compartir si quieren eh, digamos este se este sí podría mover ese tipo de diseño 4 tiene que quedar más hacia acá y también se puede generar, ese no, no lo he trabajado, pero se puede generar así eh, un tipo de anotación, así como esta. Este es un texto, pero podemos generar un círculo con un relleno que es mucho más bonito. Pero básicamente aquí en los diseños, pues son, digamos, ¿no? o sea, digamos podemos mostrar aquí eh, el tipo de diseños que, que hay. Este lo podemos mover acá un poco. Porque decíamos que eh, cuando corremos aquí esto, eh, las puertas, digamos, no se debe hacer esto que llega directamente al sanitario, pero pues en ocasiones se, pues, se hace, y aquí también lo tienen así. Pero hay muchos diseños, o sea, podemos trabajar, este archivo se podría generar no sé cuántos, y hay los que tengan este back tube que es una, el, una como para bañarse. Y, y, y que tengan eso, ¿no? Pues este no los tiene. Ay, aquí falta la 4. No sé qué. Le falta este. No sé si fue que quedó oculto. Pues revisemos. No, ahí está bien. Y, y pero no, esta es versión 2017 pero bueno, es pues, la idea también se puede generar eh, la, eh, los modelos en, en, en otras plataformas y tratar de, de importarlos, ¿no? que es bastante complejo y no, pues no, no, como aquí lo hice no me funcionó muy bien, digamos en el AutoCAD funciona bien pero aquí en Revit se salen cortados los modelos igual como digo, falta arreglar las tuberías, este creo que tampoco las tiene entonces digamos, es, este está como solo diseño pero se podrían mejorar, esto se puede mejorar ya que son generic models pero vamos a ver si aquí en la parte de plumbing Fixture igual como es generic model, pero si uno quisiera, Bowl Height vamos a mirar dónde está esa esta Bowl Height, ah bueno, porque tiene una altura de estos toca elevarlos dice que 0. no están basados en el, en el métrico y tampoco tiene las anotaciones digamos no tiene la, la saber dónde esté, bajo qué medias está haciendo esta altura pero vamos a revisarlo allá y con eso pues ya eh, podría mostrar pues nada más así ese, ese tipo de diseños porque pues no la, eh, no no hay más que pues no hay más que decir digamos estos se pueden utilizar pues a nivel ya eh, digamos haciendo otro tipo de modelos otro tipo de baños digamos podría uno hacer si quisiera uno uno que he visto por ahí que son así cuadra, eh, más rectangulares pero ese, ese es otro tipo de de trabajo ¿no? si uno coge este último que los he visto es como está muy grande algo así y también que tenga una una de estas de Son y también puede tener una small o una esta es una small que es bien grande Podría ser, digamos, que tuviera ducha también acá Y este Y, pues igual, ya es cuestión de, de lo que uno quiera realizar Pero lo importante es que tenga los... Este sí tiene las salidas, ya se las vi Es importante que las tenga porque Ahí sí, aunque le faltan las tuberías Pero mire que eso se me alinea los ejes para poderle generar las tuberías Que eso sí es súper importante pero aquí ya este me queda bien. Este es otro diseño, pero ya sería más, más personalizado diferente. Igual hay muchísimos diseños. Yo creo que voy a hacer hartas partes de este tipo de modelos. Porque, pues, no sé. O sea, digamos, como por gusto. Porque, pues, eh, eso, se pueden hacer varias cositas con esto. También, como digo, se pueden exportar y trabajar. Si están muy grandes, pues uno los... Este pronto podría ser, digamos, entonces acá, podríamos coger todo esto y acortarlo más, y este ponerlo por acá. Entonces ya sería uno ya sería un, un diseño diferente, y quedaría así, también hacerle sus medidas, y con eso ya eh, está bien, 3200. podría ser 2500. Es un baño súper, súper grande Igual Y es una, bueno, le faltaría la puerta Que yo creo que va siendo ahí donde Esta es la 4, siempre copiar las que están Podría ser aquí o podría sí, puede, puede ser aquí también O podría ser acá que también se ve como bien Esta sería la 5, sí y esta la movemos un poquito para acá hacia acá y quedaría así este sería otro tipo de, de baño pero igual hay muchas propuestas que se pueden trabajar esta quedaría así igual ya lo bueno es que nos queda ya está todo configurado y le faltaría el techo pues hagámoslo de nada vez acá, la cubierta al, al otro para que quede cerrado ese sería el aire madre que pasó eh, bueno borremoslo entonces porque borremos los dos porque no se sabe ahora cuál quedó siempre es bueno saber cuál es el cuál es cuál pero ahí no, no lo recuerdo voy a coger este perdón y lo ponemos aquí otra vez acá para que quede en el de primero y en el segundo Sería este, lo ponemos acá, estaba por eso que me quedó ahí. Pero ya aquí quedaría, inclusive le falta la iluminación ahí. Pero es por ahora como una prueba, ¿no? ahí ya quedaría otro, otro tipo de diseño. Y nos faltaría hacerle esto para que quede todo igual. Le copiamos esto para acá. Y también alinearlo y esto correrlo. Y ese sería otro tipo de diseño que quería mostrar. Si pues sí, está muy grande, así lo vemos grande pero bueno por ahora pues si es un baño super gigante pero pues por ahora funciona así listo bueno eso quería mostrar para este tipo de diseños y ahora sí lo podemos guardar vale gracias y espero que les guste